Tras 45 años ofreciendo servicios en busca de la reducción de factores de riesgo para residentes en sectores vulnerables enfocados en la niñez, Casa Abierta celebra un aniversario más. La directora de esta entidad ofrece los detalles. Hay personas que piensan que Casa Abierta tiene el centro de tratamiento y Casa Abierta es un centro de profesional para la prevención, diríamos, de la primera etapa que le llaman prevención universal ante prevención primaria, eh, donde es una prevención que se trabaja sobre la base de la educación, de la formación, de trabajar con la persona para eh, fortalecer lo que son los factores de protección y, el, y tratar de reducir los factores de riesgo que tiene la persona tanto como persona, en su medio, en el ámbito escolar, Vamos familiar. A, a raíz del 45 aniversario Casa Abierta en esta ciudad, inaugurará una Escuela Cultural. Porque decir una escuela cultural, concebida no dije como clase, clase de arte, no simplemente. La escuela pretende ser un espacio de expresión de la adolescencia, la niñez, la juventud, hasta hay algunas personas adultas también, para eh, que sea eh, es de la manera de visualizarse como expresión corporal, simbólica, de pensamiento. Esta idea surgió de un campamento que nosotros realizamos con los niños y niñas de los espacios de alegría infantil. Y, el año pasado y fue los profesores Sí, que, el año pasado me fue, mencionarlo. Eh, el, año, el año pasado fue sobre eh, cultura sobre arte pintura teatro teatro de títeres música y a partir de ahí con los resultados que vimos en, en cinco días de ese campamento los, los facilitadores sí. que fueron voluntarios eh, nos reunimos y vimos la posibilidad de abrir ese espacio esas personas son voluntarias. Qué bien, qué bien. Son maestros del Liceo bueno. Sur, que está en modalidad de artes. Las declaraciones fueron ofrecidas en el marco de la sección Café Caliente del programa Matutino de Mañana, que se transmite por esta planta televisora. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.